Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Mi padre sigue actuando y yo también actúo Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo Porque no solo quebrantaba el sábado Sino también llamaba a Dios Padre Suyo Haciéndose igual a Dios Jesús tomó la palabra y les dijo En verdad, en verdad os digo el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo da vida a los que quiere. Porque el padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Llamar a Dios Padre era un verdadero atrevimiento para el pueblo judío. En cambio Dios fue, en la experiencia de Jesús, un Padre de verdad, amoroso y cercano. No solo en sentido metafórico, sino real. La paternidad experimentada lo condujo a vivir un amor entrañable, sin juzgar a nadie, a trabajar por la consolación y la dignificación de toda vida. Lo de Jesús no es un simple ejercicio piadoso de contemplación silenciosa del misterio de Dios, a quien se debía obedecer y temer, sino la encarnación de un compromiso público y político, de un Dios amigo de los empobrecidos y de las causas justas. Seamos hermanas y hermanos continuadores de la misión de un Dios que sirve, dignifica, Da sentido, compromete, humaniza. Este Padre de Jesús y nuestro, tiene un gran proyecto en su corazón. Hacer de la tierra una casa habitable. Acto de consagración al corazón inmaculado de María. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Acoge, oh Madre, nuestra súplica. Tú,